El 3 de diciembre del 2014, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial, HASA, recuerda ese nombre, lanzó una nave espacial por medio del vehículo de lanzamiento HIIA, esto para recoger muestras del asteroide Ryugu, que tiene ese nombre por un cuento popular japonés. Ryugu se ubica a unos 280 millones de kilómetros de la Tierra y tiene un diámetro mayor a 870 metros y pesa 450 millones de toneladas, que para que te des una idea, el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo actualmente, tiene aproximadamente 828 metros de alto. Pero bueno, ¿Cuál es esta nave espacial? ¿Cuál es el propósito de la misión? Bueno, tenemos que viajar al pasado con Hayabusa 1, lanzada en 2003. Fue una nave espacial robótica que se envolvió varias tecnologías nuevas y regresó a la Tierra en junio del 2010, trayendo muestras del asteroide Itokawa. Y bueno, pues Hayabusa 2, la noticia de este video es sucesora de la Hayabusa 1 y apunta a un asteroide tipo C llamado Ryugu, que para estudiar el origen y la evolución del sistema solar así como los materiales para la vida a Hayabusa 2 aprovecha la experiencia adquirida en la misión Hayabusa 1 para extraer minerales de Ryugu. Pero, ¿Qué es un asteroide tipo C? ¿Por qué es tan importante? Pues según la casa, denomina un asteroide tipo C de esta manera y cito Un asteroide tipo C es un cuerpo más primordial que Tokawa que es un asteroide tipo S y se considera que tiene más minerales orgánicos o hidratados aunque tanto como los tipo S como los tipo C tienen características itológicas, se cree que los minerales y el agua de mar que se forman en la tierra así como los materiales para la vida están fuertemente conectados en la nebulosa solar primitiva en el sistema solar primitivo por lo que esperamos aclarar el origen de la vida mediante el análisis de muestras obtenidas de un cuerpo celeste primordial como el asteroide tipo C para estudiar la materia orgánica y el agua en el sistema solar, y cómo coexisten mientras se afectan entre sí. Es decir, que la materia carbonosa que contienen es la consecuencia de un proceso químico que se desenvolvió desde la formación de la materia orgánica hasta la creación de pequeños cuerpos celestes y la exposición del asteroide a millones de años de radiaciones cósmicas. La Hayabusa 2 aterrizó el 18 de febrero del 2019 en el asteroide para extraer un tubo y disparar un proyectil esférico hacia la superficie de este para sacar mineral subterráneo. visitando Ryugu entre junio de 2018 y noviembre del 2019, tiempo donde tomó muestras de su superficie y del subsuelo, y después de 6 años y más de 5200 millones de kilómetros, la Hayabusa 2 regresó a la tierra el 6 de diciembre del 2020. en Australia, con dos conjuntos de muestras que estaban guardadas en pequeños contenedores con muestras de arena, con un total de 5 gramos de material aproximadamente. Nuestro modelo de intercambio de muestra es un testimonio de la Asociación Sin Precedentes que Estados Unidos y Japón han construido más de medio siglo en la investigación y la exploración espacial humana y robótica juntas. Nuestras dos naves espaciales han viajado millones de millas para tocar el antiguo sistema solar, con el regreso de Hayabusa-2 hoy y el regreso de Osiris-Rex en menos de tres años, podremos compartir la ciencia y conocimientos que obtenemos de estas valiosas muestras con toda la humanidad", dijo la NASA. The would home to the from... Sin embargo, el 6 de junio de 2022, Gigi Press, una agencia de noticias de Japón, dijo lo siguiente y se han descubierto aminoácidos, componentes básicos de la vida en la Tierra, a partir de las muestras de arena traídas de la TV de Ryugu en 2020, después de ser recolectadas por el explorador japonés Hayabusa2, dijeron el lunes fuentes familiarizadas con el asunto. Un equipo de investigadores de universidades e instituciones de investigación de dentro y fuera de Japón detectó más de 20 tipos de aminoácidos para el análisis inicial de las muestras, dijeron las fuentes. Esta es la primera vez que los aminoácidos que se habían encontrado en meteoritos que cayeron a la Tierra en el pasado, se descubren a partir de muestras traídas de fuera del planeta. Se espera que los hallazgos se discutan en un documento de investigación que se publicará en breve, dijeron las fuentes. Una de las teorías sobre el origen de la vida apoya la idea de que surgió de la Tierra, mientras que la otra sugiere que fue traída desde otro lugar en el espacio a través de meteoritos u otras formas de vida. Los últimos hallazgos apoyan la última teoría. La teoría de cómo llegaron los aminoácidos a la Tierra dice que llegaron por medio de estos, basándose en los aminoácidos que fueron encontrados en un meteorito, pero la posibilidad de que estén fijados al suelo es factible. Los meteoritos que llegan a la Tierra se queman cuando golpean la atmósfera y rápidamente se contaminan con microorganismos terrestres. Ayabusa 2 se ha convertido en pionera al recolectar minerales subterráneos que no se veían afectados por la luz solar o los rayos cósmicos y transportarlos a la Tierra sin exponerlos al aire exterior. Kensei Kobayashi, profesor de emérito de Astrobiología en la Universidad Nacional de Yokohama, dijo Demostrar la presencia de los aminoácidos en el interior de la Tierra a partir de asteroides aumenta la posibilidad de que los compuestos lleguen de la Tierra desde el espacio. Esto también significa que es probable que los aminoácidos se puedan encontrar en otros planetas y satélites naturales, agregó Kobayashi, lo que indica que la vida podría haber nacido en más lugares del universo de lo que la gente piensa anteriormente. Y bien, después de todo, tú ¿qué opinas? Te leo en los comentarios. En la descripción puedes encontrar las fuentes consultadas en este video. Yo soy Cormolín. adiós.